Buenas chicos, y más gaming estamos en este WCR8. Estamos con. Bueno, ya veis que terminamos la segunda temporada, ¿vale? Ahora ya vamos a otra zona, ¿vale? Otros rallies distintos. Tenemos, recordar que tenemos en nuestro nivel de experiencia un 31 ya, nivel 31. Tenemos 82.147 dólares. Y bueno, tenemos la barra de, de estado crítico del coche muy baja. Y bueno, ahora lo que íbamos a hacer era eh, joder, eh, hacer las pruebas de aquí de la agenda que nos faltan Y firmar contrato para esta tercera temporada, la última del WRC Y bueno, pues vamos a la gestión de equipo para ver cómo estaban todos La verdad es que todos estaban muy bien, ¿vale? Y decíamos que nos faltaba un fisioterapeuta que no hemos llegado nunca a tener. Vale, pues entonces nos podemos hacer Una de condiciones extremas, vale Y una prueba de De constructores que no hace falta porque No creo que la necesite Así que hacemos un descansillo ahí Sí, hacemos un descansillo y vamos a Nabuca, creo que esto es en Argentina no, Nueva Zelanda, perdón Es un tramo de Nueva Zelanda Muy largo Y bueno, aún todavía no hemos hecho Hay muchos rallies que aún no hemos hecho ¿eh? Desde Australia, perdón Es el de Australia, lo pone abajo Hasta, yo qué sé, hasta muchos Argentina y otros muchos rallies Que no hemos hecho y a ver si haremos Porque son Creo que la La No me pasa el juego, vale, pero creo que la Yo creo que es la el modo de historia creo que son tres temporadas y hemos hecho dos, pues nos falta la tercera temporada y bueno, pues vas a hacer este invento de condiciones este más adelante en el panel, en el, en el cuadro tenemos rotos por los frenos de disco ahora e pues tenemos que andar con ellos no tiene sus dificultades, obviamente, que no podemos frenar derecha o, cinco, como, e izquierda, cinco, 30. como debiéramos pero bueno, aquí vamos a estar un barra rato. es decir, hasta que una ya la derecha, con nuestro, a cinco, digamos corta, con nuestro... escudería y nuestro coche ya WRC bueno pues ya hemos a la categoría y bueno pues hay nueve especies ahí, cuatro, ahí sí que asma, nos ya aún nos queda mucho derecha, fondo a izquierda 5 y ya pequeño. veis como vamos a hacer mucho seguramente ya veréis a derecha 6 corta pequeño cuidado freno fuerte para recto a derecha en cruces sobre grava 50 cuidado es pues que es y esto es lo para recto izquierda por puerta 80 Vale, puerta 80 hacia, hacia aquí, joder eh. Teresa 6 a izquierda 5 y derecha a fondo se cierra 5 Y bueno, tenía muchas ganas ya de comenzar después de toda la semana Quería hacer un en de la temporada final Y bueno, a ver qué tal nos va pues por es mucho. A derecha 5, corte increíble. pequeño a izquierda a fondo. Vale. Vale, me quedo cinco, así en el cuadro. Cinco, oh. Fatal. Freno fuerte para recto a derecha sobre grava izquierda cuatro. Ay. Se <ríe> movido. Por aquí llegamos Cuidado. Vale, llegamos chicos Hacemos el evento de condiciones extremas y hemos cumplido Vale, ganamos más 17.388 dólares Vale Y bueno, ahora tenemos 449 59 de experiencia Subimos un poco y tenemos menos 8 Es decir, el estado crítico va fatal Vale, mantener el indicador de tu coche, eso lo hemos fallado Y bueno, te, ya tenemos 94.643 dólares Y menos 5 de reputación, vale Eso no nos acepta porque ahora vas a cambiar de escudería seguramente O no, ya veremos bueno, Yo con Citroën estoy muy contento, me ha dado muy buenos resultados en esta temporada Pero bueno, habrá que decantarse y aquí sí hay que pensárselo mucho porque son coches muy muy no decírselo muy muy grandes y que llevamos y que van a llevar el peso de una tercera temporada que va a ser muy dura con muchos tramos ya lo, ya lo veréis y bueno pues nada, metemos descanso y ya firmamos temporada vale ya tenemos que firmar temporada aquí. A ver. Dice... Dice... Ahora que esta temporada ha finalizado, entrarás en la fase de selección, que ya lo sabemos. De contrato para la siguiente. Las diversas escuderías te ofrecen contratos en función de ta-ta-ta, de reputación que te hayas ganado de cara a ellas. Vale. Vale, pues es la tercera temporada, chicos. A saber qué podemos coger. Vale, veis vale ahora os indico ¿Veis que pone todavía WRC2 Pro Nuestro Citroën Total VRT, pero es que aquí Ya podemos subir A WRC, que es la categoría Máxima, entonces Vale Tenemos el Citroën Total WRT Versión CR Perdón, Citroën CR3 WRC, y aquí es el Citroen que hemos pilotado, el C3R5, es el mejor que se nos ha dado. Pues entre estos dos, si tuviera que elegir uno, dice, acaba menos el quinto puesto, yo elegiría el WRT ¿Por qué? Porque me da más seguridad de cara a toda la segunda temporada que he hecho y voy a ir más seguro, sé que es un coche con el que voy a ir más seguro y el... Por Sport no lo conozco de nada Me puede dar muchos problemas Así que yo voy a fichar por el Citroën total WRT, ¿vale? Voy a fichar por ese, chicos Vale, lo mismo en la dificultad sin tocar Como siempre Y ahora vemos los rallies que nos van tocando, chicos Así que vamos allá Esto se pone... Esto se empieza a subir Y bueno, empezamos otra categoría nueva ya, La WRC La tercera Dice Bienvenido a tu escudería Nueva temporada Está a punto de comenzar Por el título Muy bien Vale Pues os digo chicos Vas a jugar El Rally de Monte Carlo El Rally de Suecia El Rally de México El Rally de, Co de, de Córcega El Rally de Argentina El Rally de Chile otra vez El Rally de Portugal De Sardeña El Rally de Finlandia. Son muchos, ¿eh? Alemania. Turquía. Gales. Costa Dorada, Cataluña. Y el último rally será el de Australia. Aquí, en noviembre, claro. Como no lleguemos a partir de este país, que es el que es en, en Australia, no Australia. En el top. Si, se, si lo podemos hacer Porque van a ser muy difíciles Y van a ser muchas etapas Como no lleguemos en el top Se nos va la temporada Y ya decimos adiós Pues ya no hay más temporadas Esto ya se acaba ¿Eh? Así que Tenemos que estar En lo más alto Tenemos que estar en lo más alto ya siempre sin dejar de perder pues bueno, desde ya desde que empecemos en montecarlo nuestra guía, así que bueno vamos con los rallies espero pues que tengamos suerte, vamos con un entrenamiento y vamos a empezar un desafío de constructor, vale, vamos a hacer dos chicos vale, a ver Vamos a decir los objetivos Los objetivos ya han cambiado Porque ya estamos en un en la categoría WRC La más grande, ¿vale? Vale, ¿qué nos dicen aquí? Objetivo de la temporada Esto es secundario, va a ser secundario Acaba al menos en quinto... En el, el quinto puesto en la clasificación general de cada rally. Es decir, de cada país. Para ganar recompensas adicionales. Vale, eso es como algo ahí secundario. Pero que no nos podemos ir. Vale. Luego, objetivo a corto plazo es no invertir más de 35 minutos en reparaciones en el próximo rally. Y luego realizar dos eventos de descanso en dos semanas. Bien. A medio plazo, pues entonces, como tenemos que hacer dos descansos, hacemos los dos y ganamos el objetivo de medio de medio corto plazo. Ahí está y aquí está. Ya lo tenemos, ya tenemos el punto D más D y tenemos nuestro punto, nuestro objetivo conseguido. Ahí lo tenemos. Nos ha subido un poco la reputación del constructor de Citroën. Y ya podemos hacer nuestro rally para que lo veáis muy rápido de Monte Carlo. Vale. Tenemos un 1. Lo vamos a llevar a fisioterapeuta porque lo necesitamos. Eso es. Nos vamos a gestión de equipo. Y ya tenemos nuestro fisioterapeuta Ira stone que es español. Y ya está. Vale eh, Voy a poner a, Aún no se ha desbloqueado Pero tenemos, estamos bien Vale, no hemos llegado a eso Vale Aquí podemos hacer un evento De condiciones extremas en Finlandia Lo vamos a hacerle Y os digo, vale Hemos servido, ahora tenemos 61.487 dólares y, el, y nivel Y el nivel 32 Vamos allá Vale, ahora lo que vamos a hacer, vale, es una representación porque estamos con nuestro coche, tenemos cogido realista, pero con todo roto ya y la que nos cuesta controlarle. Estoy viendo el manejo, que es lo peor de que una con el otro, con el 2 y que tiene un manejo muy especial, ¿vale? porque el coche se va muy rápido, esto ya es muy realista, porque terminan con el 2. Y esto 400 es muy real, sobrebache. entonces nos va a ir el coche más, vale de lo que lo tenemos. Vale. sobre cima izquierda 4. Así que de esto va un poco.. A derecha 4, media sobre cima. Cuidado. No. hostia me queda ahí. Ah, vale, genial. Izquierda, fondo, izquierda, a sobre y bueno Me iba a coger titón chicos Que no me van a coger más concierto Pero sinceramente dentro, me gusta mucho Y bueno me da mucha confianza a la hora de hacer todos estos daños. Vale ahí está Vamos a llegar ya chicos fondo, media. Perfecto Vale pues ahí tenemos este evento Completamos Vale, ahí está, subimos El umbral baja un poquito Y cogemos más uno de moral, vale Entonces tenemos 11.153 dólares Y un total de 6.069.480 dólares Genial Y bueno, nivel ya 32, vale Vale, Efe eficacia del neumático duro de grava Los neumáticos duros de grava se desgasten los neumáticos duros de grava se desgastan a un ritmo de un, 100, de un 10% menor. O sea, eso es muy... Vale, chicos, ahora llega Montecarlo. Montecarlo es el rally clave de esta temporada. Porque lo decide todo. Nos va a decir... Va a decir en qué... En qué puesto... En qué puesto vale... ¿En qué puesto? Me refiero chicos, en qué puesto top merecemos llegar y estar arriba. Es decir, si lo hacemos muy muy bien. Estaremos los primeros. Si no, no. Y bueno, tenemos ahí un. Tenemos ahí 69.480 dólares. Más uno de moral. El umbral del coche hasta arriba. Bajar solo un poquito algo pequeño pues vamos allá chicos con monte carlo vale aquí vamos a hacer una cosa que no lo he dicho los vídeos bien los, los países vamos a hacer solo una jornada completa vale chicos porque aquí vamos a ver que hay hasta tres jornadas vais a ver que rally ha, se ha multiplicado por tres es larguísimo vale no tiene que ver que, no tiene que ver, que ver nada con las dos jornadas que hacíamos en w CR2 Pro, ahora es larguísimo son casi tres o cuatro jornadas, vale, entonces vamos a hacer una jornada vale, por día que eso ya son casi dos etapas bueno, jornada y media, tres etapas entonces es mucho, ya lo veréis y porque los tramos son largos, muchos son largos así que bueno, espero que os guste empezamos a rally chicos vale, pues aquí está chico los días ahora está repartido tenemos un día tenemos, podemos hacer una etapa y otra y luego está el siguiente día que podemos hacer otra etapa y otra y luego el domingo podemos hacer otro día que es el día 3 una etapa y otra, vale hoy voy a hacer solo dos etapas la super especial y la especial que son que es Agnieres en The Bulby al reverse y luego la boyen de Vesuve revés como veis es una etapa de 7 kilómetros pero luego tenemos una enorme de 21 kilómetros sabéis lo que es eso yo creo que con esto va a dar <ríe> el vídeo vale pues tenemos asfalto mojado este es nuestro coche y bueno yo creo que ya podemos empezar No está eh, un relaje, un, un, un reglaje perdón, que tenemos aquí, pero no lo voy a tocar porque eso es así. Luego aquí tenemos opciones. Todo esto nada. Yo creo que no tenemos reglaje como tal aquí. No. Vale, pues vamos a empezar, chicos, por aguinieres en bo, de devoluvier. Espero que os guste. Vamos chicos. Ahora vais a ver lo chungo, lo que... Ahora vais a ver lo duro. W, WRC, la más dura, ¿eh? ¿Vais a verlo, chicos? Y nada, pues espero que os guste, que disfrutéis mucho de este país. Yo espero que como país clave, espero que estemos arriba, ¿vale? Que estemos en el top y veis como el tiempo ha cambiado enormemente. Uf, veis que se ha puesto una nevada... Y en una carretera enorme Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es Lo que tenemos que hacer ahora Es como digo yo El correr con cabeza ¿Qué quiere decir? Que que ir, hay que ir lo máximo posible Porque como no vayamos En cualquier, ya veis que Ya vimos lo que es el correo En, en cualquier despiste nos saca de rally Es decir, nos vamos a tomar por culo Nos damos, nos podemos salir, resbalar Chocar Nos podemos, yo que sé hay que, En fin, entonces Hay que tener mucho cuidado con eso En el rally de Monte Carlo Y vamos allá chicos, por lo que os guste Ahora sí, ya Era para comentaros todo eso De cómo va todo este proceso De esta categoría Casi absoluta ya del WRC Y vamos allá ¿Veis? Esta es cortita, pero la otra es larguísima Vamos allá Y derecha 4 A izquierda 6 corta A izquierda 5 A izquierda 6 se cierra 4 corta 50 Derecha a fondo a túnel 30 Cuidado, derecha 5 sigue freno, a izquierda 3 corta 30. Izquierda 4 corta, derecha 4 corta, 30. Izquierda 5 larga, se cierra. A derecha 5 corta, freno. Para cruce izquierda, derecha 4 se estrecha. Y derecha 4 se cierra. A izquierda 3 corta. 50, sobrecima. Izquierda 3 corta, 50. Izquierda 3 corta, a derecha 3 corta, 20. Derecha 3. A izquierda 2 se cierra, a derecha 3 corta. A izquierda 2 corta. A derecha 4 sigue, a izquierda 2 corta se estrecha, 20. Giros a derecha 3. A izquierda 2 se cierra, a derecha 3 abierta. Derecha 3 se cierra, 50. Cuidado, marcha derecha 4, corta, 50. Derecha 5 sigue. E izquierda 4 se cierra a derecha 4. Y cuidado, horquilla izquierda, 30. Izquierda a fondo sobre cima, a derecha 3 se cierra. E izquierda 3 corta, 50. Izquierda 4 derecha 3 corta, se estrecha a izquierda 4 Y derecha 3 corta, sin corte a izquierda 3 Y derecha 2 corta, 50 Izquierda 4 vale, corta, perfecto, chicos, izquierda 3 corta, 80 Muy bien no Tenemos que mantener eso Oye, va, Cuidado ahí Izquierda 4 vale. se cierra, apache a derecha 5 ya me he dado como dos o tres veces el ¿eh? que me tener cuidado cinco, ahí. Corta, izquierda 3 a derecha 4 80 es que esto se va de una manera no no no no no madre mía he hecho 7 ahí izquierda 5 corta 80 cuidado horquilla derecha 120 horquilla a fondo 100 izquierda 3 media se cierra y derecha 4 media se cierra 30 derecha 3 corta pleno en cruce a izquierda 2 corte pequeño 80 derecha 5 Ajero, rápido sigue al medio 50 a izquierda 2 cortas en corte a derecha 3, 30 Izquierda 2, sí, a derecha 3, y a, 3, a izquierda izquierda por 4, esa penalización sigue. Ahora tengo que recuperarla de una manera bestial A derecha bestial. 3, sí, 3, sí, 3, se cierra, no. a izquierda 3, se cierra A derecha 3, sigue no, Y derecha 2, lo corta, 5, a, a izquierda 4, a derecha 3, corta, 20 3, A izquierda 3, corta Izquierda 2 en 20 Izquierda a fondo y derecha 5, muy larga, se cierra sin corte A izquierda a fondo, 10 Izquierda 4 corta, 80 Derecha 3 corta, izquierda 2 corta, derecha 3 Izquierda 2 corta 30. Derecha 6 muy larga se cierra. A izquierda fondo se cierra. Bien, perfecto chicos. A izquierda chicos, cuatro, verde. Estrecha, 30. Cima derecha 6 corta 150. Derecha 5 80. Derecha 6 sigue. A izquierda 4 corta, a derecha 4 a freno fuerte, recto a izquierda sobre puente, 30 Cuidado, freno fuerte, recto a izquierda 6, derecha 150 Derecha 6 corta, 50, sobre cima Izquierda 5 corta, sobre cima, a derecha 5 corta Y freno para horquilla cerrada, derecha A izquierda fondo, sobre cima, 30 Cuidado, giros, 30. Horquilla cerrada izquierda, 30. Derecha 4 a izquierda 4, corta. Y horquilla derecha para meta. Vale, ya está, Cin chicos, 5 horas con 44 minutos, 843 minutos, bien, bien, de momento top, pero eso de penalizaciones de 7 minutos, tenemos que evitarlo, ¿vale? vale bueno, vas allá con la repe ya habéis visto los rallies que son muy, muy complicados, más difíciles, ya habéis que me he dado casi 4 veces, ¿vale? aunque han sido leves pero como, como hubieran sido más alguno importante de ellos ya hubiera ya hubiera ido, ido fatal es decir, hay que tener una concentración enorme ahora en esta categoría absoluta muy muy grande chicos cualquier ya lo habéis visto que en cualquier despiste vais a tomar por saco y bueno pues ahora llega la super especial de la especial que es Pues una etapa casi de 21 kilómetros. Y bueno, ya veréis... Ya veréis qué tal. Pues increíble. Chicos, esto, es decir, este juego es increíble. Que te pone a prueba en los en los momentos más extremos, en lo peor. Ya lo veréis, chicos, es lo peor. Es decir, es, es increíble. Vale, ahí está chicos, y ahora pues la en de Vesubi, Revers. Quizás es la más chunga, porque tiene un camino, como veis, larguísimo Y bueno, ya veis, tarde noche, es de noche además, nieve, todo lo peor Porque como no tengo el meteorolo desbloqueado a tope no sabemos el tiempo que va a hacer. Y es súper cambiante para nosotros. ¿Veis? Ahora sale, por ejemplo, tarde-noche. Pero no están de noche. No sé si lo entendéis. <risa> es decir, porque como no tenemos el meteorólogo totalmente desbloqueado. Pues eso es lo que nos hace, chicos. Bueno. Atentos a este rally, chicos. Que es el más clave y el más difícil de aquí. De Monte Carlo. Es decir, tenemos que hacerlo perfecto no nos podemos tener ni un, ni un error y si tuviéramos alguno tiene que ser muy muy leve chicos así que bueno vamos allá y pues vamos con esta rally la boyén debe subir el más largo de monteca vamos a izquierda fondo 30 izquierda 4 e izquierda 4, se cierra sin corte. A derecha 2, corta. A izquierda 3. Y derecha a fondo, 30. Izquierda 3, abierta sobre fuente. Izquierda 5, 30. Izquierda a fondo, e izquierda a fondo, a derecha 5. A izquierda 4, 30. Horquilla derecha, izquierda a fondo, 100. Izquierda 4 corta a derecha 3 se de estrecha e Izquierda a fondo media y derecha 5 se cierra a giros Recto a derecha se ensancha 30 Recto a derecha casa adentro abierta a derecha 3 a de izquierda 5 e Izquierda 2 corta y derecha 4 a izquierda 5 corta 80 Cuidado, cima a derecha 3, 20, horquilla cerrada izquierda, 30 Izquierda 3 sigue a horquilla cerrada, derecha sin corte, 30 mm -hmm. Derecha 5 se cierra, 80 Freno fuerte, horquilla cerrada izquierda, horquilla cerrada derecha, 30 Horquilla cerrada izquierda, 30. Horquilla derecha, 40. Horquilla izquierda, 50. Perfecto, la primera verde. Horquilla derecha, 50. Horquilla <tose> izquierda, 50. Horquilla derecha, 120. Derecha 4 corta, sigue a izquierda, a fondo, 80. Derecha 5 corta sobre cima, sigue a izquierda, 3 corta, 20. Horquilla izquierda, 50. Derecha 6 a izquierda, 5 sigue, 100 sobre cima. Sigue izquierda y cruce a derecha 6 estrecha, cuidado izquierda a fondo 80 sobre nieve Cuidado, derecha 4 se cierra 2 freno Para horquilla izquierda chico. izquierda a fondo freno fuerte No pasa nada, lo hacemos así Ahí. Para horquilla derecha 50 5, larga, 50 derecha 4, 50 izquierda 4, corta, derecha 4, corta derecha 5, sigue, izquierda 6, larga, sigue A derecha 5, larga Freno fuerte para horquilla izquierda y horquilla derecha, 30 segundas segunda perfecta, chicos Verde Izquierda 4, corta, 20 Buah, wow, qué bajada Derecha 4, corta, 20 Freno para horquilla izquierda, 50 wow. a fondo freno sobre asfalto a izquierda 3 corta 50 ah. cuidado cruce derecha a izquierda 5 se ensancha e izquierda 5 se cierra y derecha 5 se cierra e izquierda 5 vale. se cierra cuadro tenemos ahí levemente a derecha, los, cinco, se cierra. los estos ya empezamos con el primer Gilo cuadro rápido, pase, leve 150, así pastilla de freno, 1.55. Actualmente tenemos max 40 sobre nieve. Tenemos que tener mucho cuidado. Las pastillas de freno izquierda 5 corta, 50, derecha 6, 80. Dos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Uno. Resort tenía ahí. Izquierda 4. Vale, vamos a corta 50. Derecha 4 sobre asfalto sin corte. Freno La fuerte asfalta. para horquilla izquierda. Corta. a derecha 4 corta, sigue a izquierda 4 y derecha 5. A izquierda 5, a derecha 3 sin corte, 30. Izquierda 4 corta, 50. Cuidado, horquilla derecha, 50. Derecha 6 se cierra, se estrecha. Vale, la rueda tocada. Y derecha 4 corta, la, la, la a izquierda 5 corta, izquierda me 120 sobre el leve, los neumáticos del panel Leve Cuidado, vamos freno bien. para izquierda sobre nieve. Oh. Ya, pues ya, estamos llegando. Y ahí, ahí, eh la última tramo. Vamos, ver, vamos, bien. Ahí. Peligro recto a derecha, puente muy estrecho. Oh. Puente estrecho, si esto es como el final Vamos Y recto a derecha se ensancha sin corte, 150 Sobre Vamos, Vamos ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Izquierda fondo, a derecha fondo Izquierda fondo corta, 150 Giros rápidos Y derecha 4, giros rápidos A izquierda 5 Izquierda 6, se 4 corta, 50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 a izquierda 2 se cierra, a derecha 3 abierta Y derecha 3 se cierra, 50 Cuidado, marcha a derecha 4 corta, 50 Derecha 5 sigue A izquierda 4 se cierra, a derecha 4 Y cuidado, horquilla izquierda, 30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 4 corta e izquierda 3 corta 80 Izquierda 4 se cierra, abate a derecha 5 vale, Ahora están todas las ruedas tocadas levemente A izquierda 5 corta e izquierda 3 a derecha no 4 8 Muy 80. grave, pero vamos, un momento vamos Izquierda 5 corta 80 Cuidado, horquilla derecha 120 A fondo, 10. Izquierda 3, bueno, uh, right. medias se cierra. Y derecha 4, medias se cierra, 30. Derecha 3, corta pleno y cruce a izquierda 2, corte pequeño, 80. Derecha 5. A rápidos rápido, sigue al medio, 50. A izquierda, 2, corta, sin corte. A derecha, 3, 30. Izquierda, 2, a derecha, 3, a izquierda, 4, sigue. qué momento! Oh. A 3, se cierra, a izquierda, 3, se cierra. A derecha 3, sigue Y derecha 2, corta, sin corte E izquierda 4, a derecha 3, corta, 20 A izquierda 3, corta ¿Cómo? Izquierda 2, ensancha, 20 Vale, grave Cuidado con las ruedas, que izquierda, estamos en grave Hay 35, que tener cuidado larga, cierra, Con la derecha, además Con la derecha Izquierda a fondo, 10. Izquierda 4 corta, 80. Uh. Las dos tocadas, no, chicos. Derecha 3 corta, no, izquierda 2 corta a no, no derecha. No te 3. Vaya ahora. Me jodas ahora. E izquierda 2 corta, 30. Madre mía. La pastilla Dereza también está 6, tocada. El rojo, chico, grave. Ten cuidado. Uf. A izquierda, a fondo se cierra. Si sí, yo sí voy a llegar. A izquierda, 4, corta. 30, 30, De la leche que me da el cristal. Arriba, derecha, 6, corta. 150. Ay. Derecha, 5, 60. Derecha, 6, sigue. A izquierda, 4, corta. derecha, 4, freno fuerte. Recto, a izquierda, sobre puente. 30. Oh, cuidado ahí. Vale, ahora hemos tocado otras cosas pues están en leve Como Cuíado, la freno fuerte, marcha, riesgo, la bujía y la dirección Derecha 6 corta, 50, sobre cima Izquierda 5 corta, sobre cima, derecha 5 corta Y cruce sigue, izquierda sobre bache Y derecha 4 larga, se cierra, 80 vamos vamos, vamos, vamos, vamos Izquierda 6 sin sí, cuidado, cima Madre mía, a freno sí, fuerte para horquilla izquierda a derecha a fondo. No, no, no. E Izquierda 4 corta se estrecha. E izquierda 4 a derecha 5 se estrecha. 30 y horquilla oh, derecha. 80. Está jodida, eh. Lado, derecha fondo, paces a izquierda, 6 se cierra A derecha 3 abierta A izquierda 5 se cierra A derecha 3, 20 wow. Izquierda 4 media Y derecha 5, paces a izquierda, 4 corta, 30 Derecha 4 se cierra, a recto a izquierda sobre puente y recto a izquierda, 20. 30 Vale Normal. A la derecha 5, freno se cierra 2 corta. Cuidado. A izquierda 2 abierta. Y derecha 5 se cierra 2. 3. No. Oh. Izquierda 3 se cierra a la derecha a fondo. Izquierda 5, e izquierda 3 e corta. corta derecha 4 corta. Cuidado ahora aquí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 Izquierda 5, más 30 Derecha 3, corta Izquierda 2, corta Derecha 3 uh, No Uf, la rueda 30 Derecha 2, corta, sigue Izquierda 2, corta, 30 Horquilla derecha, derecha a fondo Horquilla, horquilla, horquilla No oh. Ay, chicos, de 9, qué pena Y derecha 2, corta, a izquierda 2, corta, abierta Lo peor, joder vale. A izquierda 4, corta, a derecha 4, 80 Horquilla izquierda sin corte, 80, giros Horquilla Freno fuerte ah. para horquilla derecha sin corte, a izquierda 3, estrecha sobre puente, 30 Qué pena. Max. Izquierda 3 corta, 30. Izquierda a fondo, 30. Derecha 4 corta, izquierda 3 en corte, abierta sigue. A derecha a fondo, 80. Derecha 30, a izquierda a fondo, 50. Derecha 6 uh. corta, a izquierda a fondo. Uh, todo tocao. Y peligro, cruce izquierda a derecha 5, se estrecha sobre 30. Uh, abajo. para horquilla izquierda 30. Izquierda 4 corta sobre cima. Y derecha 4 se estrecha y derecha 4 corta 30. Cuidado horquilla derecha 80. Uf. Cuidado. Freno izquierda 2 corta. A derecha 4 media. A derecha 2 sigue sin corte, a izquierda 3 corta, 50. No. Izquierda 3 corta, se estrecha e izquierda 4 se estrecha. A derecha 4 se cierra 3 corta. A izquierda 4 y derecha 4 corta, 20. No. Derecha 4 corta, freno para horquilla izquierda. Giros 6, izquierda 5, corta a izquierda 5, media Se cierra a derecha 5, freno Cruce derecha 3 A izquierda 5, 10 Abajo, abajo, ahí, ahí Derecha vamos. 5, corta A izquierda 6, se cierra Ahora sí, llegamos, ahora sí Ahora sí A giros, 50 <sighs> Cima, a izquierda 5, se cierra A derecha 4, corta pido aquí, pido aquí, A izquierda 5 <sighs> Meta 4, corta y meta. Oh, oh. Oh. Oh. demasiado chicos demasiado 17 horas con 31 minutos madre mía con 251 segundos no me puedo creer que esté arriba chicos no me lo creo esto es esto es demasiado bueno chicos pues Vale, vas ahí y acumulamos 23 horas con 15 minutos, con 734 segundos. Qué pena esa penalización, chicos. Casi 16 minutos ahí. Buah, menos mal. Vale, pues no vas a ir a service.